Hola que tal amigos cómo están mi nombre es Steven y les doy la bienvenida a un nuevo video Si a ustedes les ha presentado este error en el momento de abrir el Eclipse Ya sea tanto por administrador como por, y dándole doble clic Es muy sencillo la solución, se la voy a presentar, esto va a ser un video muy muy muy cortico Lo único que tenemos que hacer eh, es dirigirnos acá a la carpeta donde tenemos instalado el eclipse listo vamos a eh, abrir eh, este archivo eh, eclipse.init listo nos vamos a ubicar en esta sección que es open file listo vamos a darle aquí enter y eh, vamos a buscar donde tenemos eh, instalado nuestro eh, Java, listo entonces en este caso yo lo tengo instalado aquí en, aquí en esa carpeta, no, eh, aquí en disco local c eh, archivos de programa, java listo, y tengo el jdk1.6, listo. En esta sección vamos a ir aquí a la carpeta de Bim y vamos a identificar el archivo java java Listo, nos copiamos aquí la url entonces acá hemos escrito guión bm y pegamos la ruta donde tenemos entonces nuestro jdk aquí lo que vamos a hacer es colocar un backslash y vamos a colocar java de esto que estamos seteando eh, la ubicación en donde tenemos ubicado nuestro archivo jwx que es el que nos está proporcionando el error vamos a darle aquí guardar ya podemos cerrar aquí y volvemos aquí a la carpeta donde tenemos instalado el Eclipse le vamos a dar doble clic eh, o clic derecho de iniciar como administrador y vamos a ver que ya nos va a iniciar correctamente y nos va a pedir pues nuestro Workspace listo aquí bueno, en este caso yo debo de cargar mi Workspace porque no me aparece aquí ahora aquí en Browse selecciono donde lo tengo ubicado listo y eh, le voy a dar aceptar y aquí le doy ok y eh, ya como pueden ver aquí ya está cargando mi workspace ¿Listo? es un video muy cortico eh, si les ha gustado ya saben eh, no duden en compartir eh, les agradezco mucho si me regalan un me gusta y si están interesados en contenido como este pues les invito a que se suscriban al canal